Cierre ligeramente alcista para el IBEX 35 este miércoles, impulsado por las ganancias de los grandes bancos con BVA y Santander a la cabeza del selectivo. Sin embargo, como grandes lastres, se han comportado peor que el mercado IAG y Repsol. El dato clave de la jornada ha sido el IPC de Estados Unidos correspondiente al mes de marzo que ha mostrado un signo mixto ya que el IPC general ha bajado hasta el 5% en tasa interanual por debajo de lo esperado pero sin embargo el IPC subyacente que excluye alimentos y energía ha repuntado hasta el 5,6%. Y se ha situado en línea con las previsiones. Esto complica aún más la tarea de la Reserva Federal para controlar la inflación y los inversores siguen descontando que el Banco Central de Estados Unidos subirá los intereses en 25 puntos básicos en su próxima reunión del mes de mayo.